A los dos lados de la MUGA se están planteando en estos momentos reformas de pensiones, en las reformas de pensiones por parte del gobierno francés y por parte del gobierno español. El gobierno francés ha planteado imponer por encima del parlamento, por encima de todas las movilizaciones de protesta, imponer el retraso de la edad de jubilación. Hoy mismo es un día de huelga y movilización y de historia en el Estado francés porque los sindicatos no aceptamos esa imposición. Eh, y en, eh, aquí en el sur, en Egusta eh, de Ría, lo que vemos es una nueva reforma de, por parte del gobierno español que no responde a las necesidades de la clase trabajadora eh, vasca. Es cierto que esta reforma se fija más en el incremento de los ingresos que en el recorte de los gastos y evidentemente es, es necesario incrementar esos ingresos. Pero nosotros y nosotras les hacemos tres críticas principales a la reforma del gobierno español. La primera es que no plantea una reversión de los recortes que hemos vivido durante la última década y media. De hecho, lo que se está protestando ahora en el paro de ría ya se ha impuesto en de ría ese retraso de edad de jubilación y además con la convivencia y la firma de UGT y comisiones obreras. Eh, en segundo lugar, lo que criticamos también es que los cambios hechos para aumentar los intereses son insuficientes para garantizar una pensión digna. Y lo tercero es que respecto a los eh, gastos hay un recorte también encubierto y atrasado en el tiempo que es. Eh, eh, ...ampliar el, el periodo para el cálculo de la pensión... ...de 25 a 29 menos 2 años... Eh, por, todo ese, ...por todos esos motivos eh, rechazamos... Eh, ...la reforma del gobierno español... ...y reivindicamos a las instituciones vascas... ...que dejen de mirar a otro lado... Que, le, que, ...que hagan frente a esta situación... ...que hagan frente a esta problemática... ...y que trabajen por un sistema de seguridad social propio... ...en Australia, por eso hemos hecho esta acción simbólica... ...hemos rebautizado el edificio de la Seguridad Social Española... Y eh, les planteamos a los partidos eh, del ámbito vasco dos medidas concretas en esa dirección. La primera es reivindicar y conseguir eh, la transferencia de la gestión de la seguridad social. Reivindicamos no solo la gestión, también la capacidad normativa para definir las pensiones, pero por lo menos creemos que eh, empezar por la gestión es una buena manera para empezar a construir instrumentos de Estado una seguridad social propia. Y en segundo lugar reivindicamos, tal y como ha planteado el movimiento de pensionistas Vascos, el complemento de las pensiones en mínimas hasta los 1.080 euros. El gobierno vasco, el gobierno de Navarra, tienen posclavos y competencias para ello y lo que hace falta es voluntad política y les exigimos esa, esa voluntad para, para avanzar en este camino.